10 de Five Night at Freddy's ¿Qué podrá pasar aquí? Oscuridad total 1.48 El porcentaje es bajo Señores, investiguemos este nivel es a ir a cualquier momento Rito viene por acá Perfecto uh, Parte nuevísima Ahora ¿Qué va a pasar? Ok, actívalo Perfecto Activo esto Muy bien, maravilloso Ok, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. okay. Verificado Verificado, todo verificado bueno para acá, listo <risa> Tengo el control de esto. ¿Me llevo en la B por si acaso? Ok, parte ultra hiper mega nueva. Checkpoint. <risa> you won't get tired of my voice, will you? ¿O, a mí, o no la mí? <risa> Me interesa mucho. Ya que solo para... esta habitación de seguridad que tengo yo. Usted tiene por ahí. ¡Hola, Beatle, amigo! ¡Hola, Beatle! ¡Viene alguien! ¿Qué pasa uh, contigo? ¡No te muevas! ¿No ves uh, que te voy a matar? No, matar, no hay. Ah, 20 segundos de nuevo. Ah, yo voy a hacer Cuidado, cuidado. Para allá. Para arriba. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¿Qué hago yo? ¡Ay, qué estúpida! Atento a las indicaciones. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, ¡Oh! ¡A la primera! Yo del chico jugaba muy poco juegos de terror porque me llamaba la atención otro tipo de juegos Pero de los pocos que jugué estaba recién ido El 2, el 3 Y en el 2, recuerdo que estaba Mister X Era de 2 metros, más seteado, y te seguía Y eso desesperaba un poco <risa> Y luego con el 3, fue peor aún a Nemesis, que era lo mismo pero feo Dos metros, más feo Con cosas y te seguía Rompía las paredes En el momento menos esperado, tú pasabas por un pasillo Tranquilamente, un pasillo por el que has pasado Como 20 veces, y de repente Te rompen la pared y aparece Nemesis Y ese tipo de cosas desesperaba mucho No al grado de no seguir jugando Tenía un primo Un primo que no podía ver a Nemesis no podía seguir jugando cuando lo veía A mí me daba un poco de terror y todo Pero seguía jugando, escapaba como loco Pero seguía Así que recuerdo con mucho cariño el Resident 2 y 3 Muy buenos juegos Algún día voy a jugar un juego diferente de terror Para probar acá en el canal Pero ya tengo de esos videos, solo que son muy viejos Ay, por ahí Muchas gracias por ver y nos veremos en alguna otra emocionante aventura Adiós